En este segundo bloque vamos a continuar hablando sobre el sistema nervioso pero como arrancamos bien desde lo general, que es algo que nosotros recomendamos que ustedes hagan sobre todo cuando tengan que rendir un examen o algo por el estilo, arrancamos de lo general y ahora nos vamos a meter bien en qué sucede en el sistema nervioso central en lo más pequeño. ¿sí? Siempre que estemos hablando de algún sistema lo primero que les vamos a preguntar por lo general va a ser cuál es la unidad funcional de ese sistema del cual estamos hablando. En este caso, nuestra unidad funcional es la neurona. ¿Qué nos importa que sepan de la unidad funcional? Varias cosas. Primero, cómo está compuesta. En la imagen van a ver eh, una neurona eh, tipo, en realidad, con todos sus componentes. ¿Por qué decimos una neurona tipo? Porque, por lo general, acá en la imagen nosotros lo que vemos es el cuerpo de la neurona, ¿sí? eh, que es donde se encuentra el núcleo, el axón, rodeado por sus vainas de mielina, y la terminal axónica, ¿sí? que es donde aparecen eh, los botones axónicos. ¿Por qué digo que es una neurona tipo? Porque no todas las neuronas son iguales. Esta neurona es la neurona que nosotros vamos a querer que ustedes eh, dibujen, si ¿sí? le pedimos que hagan un esquema. Pero sepan que pueden haber neuronas con múltiples prolongaciones, ¿sí? múltiples axones, por lo, eso por, por lo general las clasifica como neuronas bipolares porque pueden tener un cuerpo y dos axones ¿sí? eh, y así sucesivas formas. Pero nosotros lo que nos importa es que conozcan esta conformación básica. ¿Qué tiene la conformación básica de la neurona? Un cuerpo ¿sí? con dendritas. ¿Para qué sirven esas dendritas? que son como pelitos, que los vemos ahí en la imagen, para recolectar, digamos, en esos pelitos la neurona tiene un montón de, de receptores eh, a través de los cuales recolecta la información desde el medio que la rodea. ¿Qué información o cómo viene esa información? A través de neurotransmisores, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Por otro lado, tenemos la prolongación o el axón de la neurona. ¿Para qué nos sirve el axón de la neurona? para Enviar esa información hacia la terminal axónica es la parte más larga. El axón puede medir milímetros, centímetros o metros. Piensen en una neurona que sale del sistema nervioso central, tiene algún punto de relevo en la médula y sale a través de un nervio. Por ejemplo, no sé, el nervio mediano que inerva el miembro superior. Esos, esos nervios tienen muchos centímetros o hasta incluso metros. Lo mismo pasa con los, miembros del, con los nervios del miembro inferior. Ahora, esas prolongaciones axónicas, una cosa muy importante que tienen es que están rodeadas de vainas de mielina. ¿Qué son las vainas de mielina? Son eh, cobertores, digamos que tienen los axones como si fueran los cables que hay en la casa. Vieron que adentro tienen unos pelitos de cobre y por fuera eh, tienen una parte plástica. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Adentro el nervio tiene bueno, distintos componentes citoplasmáticos que están encargados de... Eh, hacer eh, propagar ese impulso eléctrico. Ahora, la función de la vaina de mielina es que ese impulso eléctrico no se disipe, ¿sí? no se desaparezca de dentro del axón. Pero no es todo un continuo como sucede en el cable, sino que están, digamos, como lo muestra en la imagen, eh, rodeando al axón y tienen espacios donde no hay eh, vaina de mielina. Esos espacios se llaman nódulos de Rambier. ¿Esos nódulos de Rambier para qué sirven? Porque en esos puntos del axón es donde se genera el potencial de acción y hace que ese potencial de acción se propague de forma saltatoria, es decir, vaya saltando desde un punto hacia el próximo, eh, de, o sea, de un nódulo de Rambier hacia el próximo, y ese impulso se propaga mucho más rápidamente de esta forma. ¿Hasta dónde llega? Hasta la terminal axónica. En esa terminal hay vesículas rodeadas de va, rodeadas, no, llenas de neurotransmisores y esos neurotransmisores son los que se liberan al espacio sináptico o no, dependiendo de qué tipo de sinapsis sea, para conectarse con las dendritas de la otra próxima neurona o de algún órgano efector. Eh, lo que nos interesa saber ahora es cómo se transmite la información entre una neurona y la otra y principalmente vamos a tener dos tipos de sinapsis. Una va a ser la sinapsis química y la otra va a ser la sinapsis eléctrica. En la imagen lo que podemos ver son, principalmente lo que nos interesa que ustedes vean en esta imagen son eh, las características que distinguen una de la otra. En la sinapsis química, por un lado, que ahora la vamos a desarrollar, lo, que, lo más distintivo es que, va, que el... La neurona o la terminal, el terminal axónico va a estar separado de la neurona siguiente o del órgano efector, que en este caso es el músculo. ¿sí? ¿Por qué va a estar separado? Por un espacio sináptico. ¿Y qué va a pasar en ese espacio sináptico? Que es otra diferencia con la sinapsis eléctrica. Va a haber neurotransmisores que van a estar eh, digamos, eh, adentro de la terminal axónica que se van a liberar hacia el espacio sináptico y en ese espacio sináptico se van a encontrar con los receptores en la membrana postsináptica. Entonces, eso nos ubica eh, en un espacio en el cual vamos a tener tres o cuatro componentes principales. Una es la membrana presináptica, los otros son los neurotransmisores que se vuelcan al espacio, pres, al espacio sináptico. ¿sí? Y la cuarta, el cuarto componente más importante es la membrana postsináptica. ¿sí? Por otro lado, la sinapsis eléctrica, fíjense en la imagen, en la que no, eh, no tiene eh, un espacio que divida eh, la terminal axónica del órgano efector o de la neurona siguiente. Eh, y esto genera digamos, una gran diferencia porque no hay un neurotransmisor que fluya de un lado al otro de la membrana, sino que el potencial de acción que se genera en, est en estas células se genera a través de distintos iones ¿sí? que fluyen de una membrana a la otra. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que acabo de nombrar? Que la sinapsis química es unidireccional. Solamente tiene la opción de generarse un potencial de acción en la terminal, de la, en la terminal del botón axónico, liberarse al espacio sináptico y generar un potencial de acción en la célula a la que está inervando, que puede ser otra neurona o un órgano, en cambio, la sinapsis eléctrica, esos iones pueden ir y venir de una célula a la otra, ¿sí? porque una vez que se abre el canal, el ion puede fluir libremente. Bien, vamos a desarrollar un poco más sobre la sinapsis química. Lo primero que tenemos para decir, más allá de lo que ya dijimos, es qué son esos neurotransmisores, que son como moléculas nuevas que han aparecido, eh, y qué función cumplen. Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de información de una neurona hacia la otra, o de la neurona hacia la célula muscular, o de una neurona hacia una glándula, ¿sí? Es de una neurona hacia otra célula excitable, que son principalmente esas que les nombré. ¿Qué pasa con los neurotransmisores? Los neurotransmisores por lo general son, eh, pueden ser proteínas, que es lo que nosotros vemos. Eh, más frecuentemente. ¿Qué es lo que nos importa? Van a estar ubicadas en las terminales axónicas adentro de vesículas y se van a almacenar ¿para cuándo? Para cuando llegue un estímulo. Una vez que llega un estímulo, que llega en forma de potencial de acción, esa despolarización que se genera en la terminal axónica estimula la liberación del neurotransmisor ¿sí? y pasa al espacio sináptico y estimula a la neurona contigua. Bueno, hay una entidad que a nosotros nos interesa que ustedes conozcan a modo de ejemplo de sinapsis química, pero a su vez también para comprender cómo se genera y cómo se propaga un potencial de acción. Seguramente lo van a ver cuando vean Electrofisiología, ¿sí? Eh, pero hay algo que nos importa mucho que es la unión neuromuscular, que es el tipo de sinapsis química que nosotros tomamos como ejemplo, ¿sí? Para explicar cómo se libera un neurotransmisor y qué genera en la célula vecina. En la imagen van a ver que tenemos la terminal axónica y en esa terminal axónica eh, tenemos neurotransmisores almacenados en vesículas. Cuando llega un potencial de acción, eh, se producen distintos cambios en la terminal axónica que hace que las vesículas se movilicen en esa terminal axónica, se fundan con la membrana y se libere el, el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Este neurotransmisor va a encontrar un receptor en la membrana postsináptica y lo que va a generar es que ese receptor que es un canal se abra. Y como es un canal, deja pasar cosas. ¿Qué deja pasar en este caso? Sodio. Cuando ingresa el sodio a la célula, ya lo sabrán de electrofisiología, se desencadena un potencial de acción. Y este potencial de acción en la célula muscular genera la contracción muscular ¿por qué? porque gracias al potencial de acción se libera calcio el calcio se une a los filamentos de actina y miocina y eso hace que las células del, digamos del, en realidad que las proteínas del sarcómero que son la actina y la miocina se movilicen y se contraiga el músculo ¿Sí? este es el, el perfecto ejemplo de lo que es una sinapsis química en cambio en la sinapsis eléctrica eh, qué es lo que va a suceder en la imagen eh, lo que podemos ver es, en realidad son dos neuronas que están pegadas entre sí, no hay ningún espacio entre ellas. Y fíjense que donde están esas dos flechas hay como dos tamborcitos que están pegados entre sí. Esos dos tamborcitos son proteínas ¿sí? estructurales que son canales que se forman a través de muchas proteínas que están pegadas. ¿sí? Esas proteínas que están pegadas se llaman conexinas. Y todas esas conexinas, cuando se pegan y forman un canal, forman un conexón. Ese conexón nosotros le damos un nombre que es unión gap. ¿sí? Una unión gap es una brecha que existe entre una célula y la otra que la conecta para que los iones puedan pasar de un lado hacia el otro. Fíjense las flechas, que es lo que a nosotros más nos importa de esto, y es que la señal eléctrica puede ir de un lado hacia el otro de la célula. ¿Qué quiere decir esto para la célula? Que lo que pasa en la célula A va a pasar en la célula B y vuelve de la célula B hacia la célula A. Entonces las células se van a estar eh, digamos, conectando entre sí y van a, a propagar el potencial de acción. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte de generalidades. Eh, el resumen en general de lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan de esto es primero, como siempre, de qué vamos a hablar, definir lo que vamos a hablar, qué funciones tiene, cómo lo vamos a clasificar, si hay distintas clasificaciones, nombrarlas y si no, utilizar una clasificación que nos sirva para lo que vamos a explicar. Y en este caso, después de pasar las clasificaciones, Explicamos cuál es la unidad funcional del sistema nervioso, después explicamos cuál es la sinapsis, qué tipo de sinapsis conocemos y a su vez los neurotransmisores eh, que están involucrados si es que los hay. Con eso cerramos la parte del sistema nervioso, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, si no, se pueden comunicar con nosotros, ya sea en la cátedra o nos pueden escribir un mail a través del entorno. Eh, y bueno, espero que cualquier duda que tengan, eh, los puedan consultar.